Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a continuar con el estudio de los pares craneales, pero en este caso hablaremos de los pares craneales motores. Eh, vamos a estudiar, eh, vamos a comenzar con aquellos pares craneales que van a estar relacionados con eh, la musculatura extrínseca del ojo, ¿de acuerdo? El ojo, ya sabemos que va a poder, podemos mover los, el ojo eh, gracias a seis músculos extrínsecos. Entonces, vamos a comenzar. Eh, el primero de ellos que tenemos es el, el par craneal 3, que es el oculomotor, Y en este sabemos que va a inervar cuatro músculos del ojo, ¿de acuerdo? Que va a ser el músculo, el recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. Este músculo va a tener eh, su origen en un núcleo del mesencéfalo y eh, emergerá eh, hacia la órbita por donde? Por la incisura orbital superior. El siguiente músculo motor, ¿vale? ¿Cuál va a ser? Será el troclear. ¿verdad? Y este troclear eh, va a inervar a un único músculo extrínseco del ojo. ¿Cuál creéis que va a ser? Bueno, el oblicuo superior es. Eh, ¿Dónde va a tener su, su origen? Bueno, pues este nervio va a tener su origen en un núcleo que estará eh, situado también en el eh, mesencéfalo, ¿de acuerdo? Pero más bien próximo al colículo superior. Y eh, va a emerger del cráneo llegando a la órbita, eh, a la órbita ocular a través de la incisura orbitaria superior también. Como veis, es muy parecido el nervio troclear al óculomotor. Y eh, nos queda eh, un músculo extrínseco, ¿de acuerdo? ¿Cuál nos queda? Nos queda el músculo recto lateral. Eh, bien, pues ese va a ser inervado por el nervio abducens, ¿de acuerdo? Ponemos aquí un músculo del ojo. ¿Vale? También va a ser inervado por el, ¿vale? el abducens, pero este eh, va a tener eh, un origen en un núcleo que va a estar situado en la protuberancia, ¿de acuerdo? Y eh, va a emerger también a través de la incisura orbitaria superior, ¿vale? Fijaros que estos tres han sido muy fáciles de... Eh, son fáciles de estudiar y de aprender. Bueno, vamos a pasar al siguiente nervio motor que tenemos y es el nervio accesorio, ¿de acuerdo? El nervio accesorio ¿vale? va a inervar los músculos del cuello, ¿de acuerdo? Y en concreto nos va a inervar este de aquí, ¿vale? Que es el esternocleidomastoideo y nos va a inervar el trapecio. Vamos a... Eh, bueno... Eh... Es fácil acordarse de este de este nervio, ¿vale?, de que inerva los músculos del cuello, ¿vale?, ponemos aquí musculatura del cuello, simplemente tenemos que recordarnos... ¿Qué es lo que ponemos? ¿Qué es lo que nos ponemos en el cuello? Bueno, van a ser collares. Los collares son accesorios, tanto mujeres como hombres hoy en día, ¿vale? Solemos llevar accesorios, ¿de acuerdo? Por eso, acordaros, los accesorios en el cuello. Por tanto, el nervio accesorio va a inervarnos, ¿vale? La musculatura del cuello. Es un nervio motor, fibras eferentes. Y ya... Ah, bueno, ¿qué me queda? Bueno, pues este nervio accesorio va a tener eh, su origen, donde el núcleo del bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? Y va a emerger a través del agujero yugular. Por último, el nervio que nos queda por ver que es motor es el hipogloso, ¿de acuerdo? Y este eh, nervio motor va a inervarnos en la musculatura extrínseca de la lengua. Pongo aquí lengua, ¿de acuerdo? Excepto... Inerva eh, toda la musculatura extrínseca de la lengua, excepto eh, un músculo, que es el palatogloso, ¿de acuerdo?, que va a ser inervado por el nervio vago. ¿Dónde va a tener su origen este nervio hipogloso? Bueno, pues va a tener en un núcleo que está en el bulbo raquídeo y va a emerger este nervio a través del conducto hipogloso. Pues... Ya está, hasta aquí hemos estudiado todos los pares craneales con fibras motores, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo donde seguiremos estudiando los pares craneales. Te animo a compartir cualquier duda que tengas bien en clase o a través del foro. Hasta el siguiente vídeo chicos.